destituyen a la gobernadora de Samaná. ¡Afuera! La sacaron, señores. El presidente de la República, Luis Abinader, destituyó este lunes a la gobernadora de Samaná, el Argentina de León Abreu, mediante el decreto 704-21. El artículo 1 de la norma presidencial indica que se deroga el artículo 18 del decreto 340-21 del 16 de agosto de 2020, mediante el cual la nombró en el cargo. Su destitución ocurre un día después de que expresara que ella misma haría una fiesta por cada persona que muriera del COVID-19 que no se hubiera vacunado. El video con sus palabras circuló en las redes sociales y se convirtió en tendencia. De su lado, de León Abreu se mostró en las redes sociales con más valor que antes, según sus propias palabras, luego de que se diera a conocer su cancelación como gobernadora de Samaná por parte del Poder Ejecutivo. Estamos viendo lo que es una publicación en su Facebook de esta señora, señora Elsa Argentina de León Abreu, que ella pues eh, la apodan la tiburona y ella dice que seguirá siendo tiburona. Eso ¿Qué? es lo que dice ahí en su publicación. <risa> Con, con el decreto de eh, emitido al noche por el presidente Luis Abinader, que la destituye no. como gobernadora de Samaná. Ella, por, al, por lo que se ve, pues lo ha tomado eh, con toda eh, responsabilidad, porque no puede resabiar ni patalear. Es una decisión directa del presidente de la República y, por tanto, pues ella acepta, pero parece que todavía pues, no ha pedido disculpas, aunque no sé si es correcto, bueno pero no ha pedido disculpas por esas eh, declaraciones que hizo, que quizás a muchos pues le, hubiera, eh, le hubiese pues, sentido mal, le hubiese caído mal esas declaraciones, de una funcionaria del Estado que ocupa un rango importante, porque como sabemos son, es una gobernadora, los gobernadores, como hablé, ayer hablamos, pues tienen contacto directo con el presidente de la República y con el Poder Ejecutivo, y por tanto, pues, eh, como decimos ayer, pues, producto del pique, de la emoción, ¿verdad?, del enojo por lo, por, la situación de la, por la situación de la vacunación, pues entonces ella dijo esas palabras. Eh, hoy ya vemos el, las consecuencias que ha sido la destitución por parte del presidente de la República, y expulsada de su cargo como gobernadora civil y provincial de la provincia de Samaná. Así que señores, le damos la bienvenida al señor que por fin le guardaron su parqueo, Néstor Flow. Buenas tardes, buenas tardes a todo el público que se da cita a las 4 de la tarde por el 10 de Telenor, saludando también a todas las personas de las Guaranas que tuvimos para allá hoy, eh, y, y son loco locas, loca con este programa se saludaron se me olvidó el nombre de, de, de los que mandaron los saludos sí, <ríe> pero saludos para ellos todas las, las gentes lindas de de las Guaranas que tienen un trato excelente pero tú eres el de los osobrosos, sí, el más loco. flaquito <ríe> yo, <sí. ríe> y nosotros ahí estamos yo tan bonita dijeron los concheros eh, también saludando y gracias por este obsequio, esta gorra linda, los pejes. ¿eh? Ahí está eh, nuestro hermano sacase Jonathan, y Willy el peje. Gracias por este obsequio. ahí los pejes, los pejes. Mírenlo ahí los pejes, peje. peje, señores. Gracias a los muchachos. ¿eh? Y el tiburón, el peje mayor, ¿eh? que está allá en Estados Unidos. Y muchas gracias por tenerle este obsequio. Señor, y este tema de la tiburona. Tiburona, una mujer política, dura, esa maná, que pensó en voz alta. Para mí fue eso, se dejó sí. llevar de la emoción y pensó en voz alta. Por eso una mujer aguerrida eh, no debió decir eso porque la persona no te puede alegrarse de más de nadie, sí. y más de una funcionaria. Correcto. Porque qué va a decir eso de usted. Pero yo pienso que la pueden colocar en otra parte porque ella se ha ganado, se ganó ese puesto y y ha trabajado para lo que es el partido y la gente de Samaná. Lamentable, no, ella no, no ha dicho nada porque ella ¿quién va a culpar si el, el error fue de ella? Exactamente. ¿Eh? No puede culpar a nadie. Tiene que darse tranquilita y aceptar lo que el presidente Luis Abinader que no está cogiendo esa. Eh, Decidió destituirla, pero yo sé que ella va a dar otro buen trabajo eh, en, en la disposición de las pongan. Donde la pongan, ya después que pase sí. todo el. Sí, el esté, murmullo, este el murmullo, ¿no? Y el muy pues ya después eh, la pondrán no por mujer, ahí. No, como... no, va, no esperen eso que ya se va a disculpar, porque <risa> ya está cancelada. <risa> Exactamente. Imagínate, no se va a disculpar. En algo la en, en algo lo ponen ahorita, no sí, sé. Sí, pero los funcionarios deben, deben tener en cuenta que tienen muchos ojos arriba. Que esto es un gobierno nuevo. Usted tiene que pensar la cosa antes de decirla y más en cámara. Exactamente. Que queda grabado y eso puede ser eh, trabajar en contra suya. Sí. Eh, esperemos en Dios que no pase más de ahí ya que le den otra oportunidad en otro puesto. A la tiburona. <risa> Eso es así, no, en verdad, eh, como dicen ustedes. Ella ya ahora no, disculpa, no va a pedir. Entonces, también se ve un ejemplo ahí que ha tomado el presidente de que ya las cosas han cambiado. Que antes en este tipo de situaciones, pues los gobiernos pasados dejaban pasar como que, ok. No importa nada, uh -huh. sino que él correcto. sabe cuando algo no está correcto, más las personas funcionarias del gobierno, que son los que dan el ejemplo a la población, pues se sabe que se destituyen, que se hace el trabajo de que las cosas que no están correctas, pues se van. Que eso sirve de ejemplo para las demás personas, para los demás eh, funcionarios que estén, de que cualquier error que cometan de esta magnitud, que realmente lo dijo ya con mucha seguridad en el video que subió, ¿Sí? porque si tú me dices que se riera o algo, pero con una seriedad, como quien dice, yo me comprometo que si hay que hacer una fiesta, ya tú sabes lo grande, por, eh, por cada muerto del COVID. Entonces, dime tú es algo que no tenía que la ligera, y el presidente tomó la decisión, y esperemos que sirva de aprendizaje para los demás funcionarios que quieran, pues, expresarse en las redes sociales de ser una manera realmente coherente, y que hagan un discurso, que lo escriban, como decía Angel, que lo escriban, lo repasen, lo relean, y ya ahí lo graben. Porque realmente ahí sabemos lo que pasa con la tiburona. Ay, ay, ay. No, mira, y como tú dices, ¿verdad? Sí, es un ejemplo para que los demás funcionarios, pues, Pisen bien, pues, pisen bien, ¿verdad? Y que tengan cuidado de lo que digan en los medios de comunicación y en, y en las redes sociales, porque, bueno, también es cierto que hay una sociedad civil verdad, empoderada, que está en eso, que está vigilando el gobierno, pero también está la oposición que no pierde tiempo en, en, en señalar lo que, ha, lo, lo que hace mal el gobierno, con su razón o, su, o su sin razón. Así que, pues, a la tiburona que se te, que te cita, tranquilita por un tiempecito ahí hasta que bajen no, hasta vaya. que bajen las aguas y ya veremos Ojo. si el presidente la toma en cuenta si el presidente la toma en cuenta para otra función ya más adelante pero por ahora se ganó su cancelación por desgracia no que no hay otro culpable usted es que ella no, ella no ha hablado porque la culpable fue ella exactamente de eso imagínese usted que podemos así mismo. ¿eh? Eso es un ejemplo. Jason, ponme esa vueltita para acá. fue sí. <risa> <risa> pues bien, ¿no? Eso para que vean los otros funcionarios, que el presidente no coge esa, ni amiguismo, ni nada. Eso es si usted cometió el error, usted... Va a pagar. Y mira, que ella era una, una dirigente, bueno, es una dirigente importante, sí. porque hay fotos, tenemos ahí, vamos a ver si la colocan, una foto de ella con Luis Abinader, ¿verdad? Y una, un collage de fotos también, ahí está. Eh, eso fue el día de la juramentación, me parece. Eh, como gobernador el año pasado, vamos a ver si hay otra ahí, durante la campaña. Abrazadita ahí con el presidente. Mírenla ahí, señores. Mírenla ahí. Ay, cuánto. Ay. Es. Cancelada. <risa> no, porque una dirigente fuerte pero lo cometió un error. Exacto. Imagínense. Ah, ahí no había ganado Luis todavía. No, no. Estaba como medio para subir. Sí. No, eso, eso de seguro fue antes de... La campaña. En eh, la, la pre-campaña, sí. Cuando por ahí, ya <risa> Sí, sí, no, pues... Pues eso no fue ya de, después de la pandemia, ¿no? O sea, después que nos encerraron, eso no fue, ¿no? Esa foto es de mucho antes. Ahora ahí está, señores, cuánto amor en esa fotografía, pero el presidente no coge esa. Y uh -huh. por más amor y por más cariño le dio para afuera. <risa> sí. pero, y que siga así el presidente, el presidente siga así, que hay unos cuantos ahí que hay que jalarle la oreja. ¿En el delfín no coge eso? <risa> <Free>. <risa> <risa> Así es.